Buenas gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video Sí, después de dos meses creo de inactividad Hoy volví, volví después de tanto tiempo en un nuevo video para este canal Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, estoy perfecto preparado para grabar este video Hace mucho no lo hacía, estoy últimamente muy activo en streams Pero bueno, vamos a lo nuestro Bien, eh, como saben hace... bueno, los que saben, porque tal vez algunos no lo saben Porque YouTube no recomienda mucho ese stream eh, Hace unos hace unos días, exactamente creo que hace 3, 4 días, hice un stream llamado Jugando la Nerfed List Y mucha gente, ok, eh, me preguntó qué es la Nerfed List, ok y dije que iba a hacer un video al respecto de esto Y por eso estoy haciendo un video al respecto de esto Entonces, este video Lo voy a dividir en dos partes La parte 1, hablando De la NERFED LIST, ok Y la parte 2, hablando Sobre el futuro del canal Bien, comencemos Vamos a empezar hablando de la NERFED LIST, ok ¿Qué es la NERFED LIST? La NERFED LIST es una idea, ok Que yo tuve con unos con unos amigos, ¿ok? Más, efectivamente con, más específicamente con Joacos L o con Juaco y con Isa MC y con otras personas que pidieron ser anónimas en este video. Bien, entonces tuve una idea en un grupo de cinco, ¿ok? Eh, y decidimos que íbamos a hacer, ¿ok? Una lista de niveles nerfeados de Geometry Dash. Como saben, yo soy muy adicto a estos niveles, me pasé un total que creo que de 11-13 niveles nerfeados que me costaron bastante la mayoría, algunas me lo pasé en menos de 100 Nintendo. pero la mayoría me costó bastante. Entonces, para tener una organización más precisa, por así decirlo, de estos niveles, decidimos hacer la Nerfed List, que consta de una página Okay, a la cual pueden acceder ustedes y puede acceder todo el mundo y ver las organizaciones que seamos a cabo la página del día de hoy, día hoy 1 de, de junio al momento de grabar este video ustedes, ustedes lo estarán viendo el 2 de junio por ahí el, la página eh, van a poder acceder a ella pero los links de show records no van a estar activos y, y, si, y si están activos, van a funcionar, pero van a funcionar mal. ¿Por qué? Porque todavía estoy haciendo la página. La página la hice yo, ok, junto a Huacox L, que L es lo que hizo fue organizar, los niveles de la lista junto, junto a mí, ok. Isamc MC diseñó la, la página, ok, isa, isa, o sea, diseñó, hemos dicho, hice los diseños gráficos. Muchas gracias a Isamc eh, mi gran amiga, Isa MC. Eh, y tres personas más hicieron los estilos de la página. Yo hice el HTML principal, que bueno, es la página en sí, todo lo que conlleva la página, y alguna parte de los estilos. Le quiero dar queridos a todos ellos, ¿ok? Muchas gracias eh, a todos lo, a los que colaboraron y a los que también dieron ideas, ¿ok? Muchas gracias. Ahora ustedes estarán viendo, ¿ok? Algunos showcase de la página que grabé, ¿ok? Eh, pueden ver ahí la lista eh, La lista, bueno, véanla en la página No la voy a decir eh, Consta de 40 niveles, creo la lista principal, después está la legacy Que consta de unos 8 niveles ¿okay? Organizamos así los niveles Porque nosotros creíamos que está bien así No por la opinión pública De otra persona Porque le pedimos opiniones públicas a Otras personas Y con concordaron en la mayoría De, de las cosas, ok? Por ejemplo, Huacox L, ok, este es un ejemplo de una discordia, Huacox L dice que Keno's Nerfed es top 14, cuando al día de hoy, 1 de junio, es top 17. Yo lo puse en el top 17, porque yo opino que Keno's Nerfed es top 17, porque le hice una práctica con 50 intentos, vi todo lo que conlleva el nivel y creo que es top 17. No creo que sea más difícil que Tejandere ni que Sonic White Nerfed. Vamos a pasar a hablar de la Legacy List, el cual tiene niveles que yo considero que no tienen la suficiente dificultad para estar eh, en el top principal, pero sí va a estar en la Legacy. Aclaro que estos niveles no suman puntos. ¿okay? Hablando de puntos, vamos al sistema de puntos. El sistema de puntos es como la mayoría de las páginas de Demo List, que bueno, las únicas dos páginas más conocidas por así decirlo, es la GTList y la Xtreme. Demon List La Extreme Demon List okay, Da un Creo que da 250 puntos y te pasas el primer nivel Si te pasas el primer nivel Obtienes 200 puntos Y así sucesivamente Hasta llegar al, al top Final es Actualmente De los existen Easy okay. La Legacy List No suma puntos Como ya aclaré Anteriormente Simplemente te da algunos, Te da Estar en la tabla Okay, que la tabla todavía está en diseño, aunque me gusta mucho su diseño, estarán viendo ahí una, una imagen o un video, no sé qué puse ahí. Eh, pero me gusta mucho cómo se ve la tabla, díganme eh, en los comentarios si está bien como la hice. La puedo mejorar tranquilamente, puedo cambiarle el estilo. Yo trato de hacerla con mi estilo, no quiero agarrar el estilo de ni la utilis ni que tiene la extreme de Bien, continuemos ahora. Esta página, aclaro, no es oficial. Y aclaro, y vuelvo a, a repetir, que esta página no es oficial. No hablé con ningún moderador, no hablé con los moderadores de la GTList, ni con los moderadores de la StreamList, ni con un, ningún administrador dentro de geometría Esta página es un findmate, por así decirlo. Ok, pero es eh, personal. O sea, es algo que yo hice por diversión y que me gusta y que. Da igual si es oficial o no, los niveles no tienen estrellas, ninguno de los que están el iPad. Yo creo que ya para culminar, okay, voy a explicar lo del grupo de Discord ¿Ok? Actualmente no hay grupo de Discord, lo estoy realizando todavía Abandoné Discord hace medio año y me olvidé totalmente de cómo usarlo Ahora recién lo volví a instalar y recién vi que tenía muchos mensajes, y muchas cosas Entonces, nada eh, estoy haciendo todavía aprendiendo de nuevo a Discord, no me acuerdo de casi nada, así que por ahora, si tocas el link de la página que dice Unita Servidor de Discord, te vas a llevar un Rickroll, porque yo expliqué acá de que no hay eh, server de Discord por ahora, ok, en una semana ya estaría el servidor de Discord. Espero moderar, moderarlo bien, no creo que entre mucha gente tampoco, porque no creo que esta página se ve tan grande. O sea, no creo que esta página sea tan grande como lo fue la Extreme Demo List o como lo es la GTList. Entonces, nada. Esto es la explicación completa de lo que es la Nerfed List. Bien, ahora continuamos con la segunda parte de este video, que es el futuro del canal. Bien, como saben, hace dos meses estoy inactivo, no subo videos. Porque no me siento uh, con las ganas de hacerlo Sé que mu hay mucha gente que abandona su canal durante meses y meses Y no dice nada, pero yo lo quiero decir porque yo fui muy activo en su tiempo Bien, ¿Por qué abandoné Youtube durante dos meses? Lo abandoné porque prácticamente subía un video por semana Desde mi regreso a Youtube, que fue el año pasado, en octubre del año pasado Subí prácticamente un video por semana o dos videos al mes, que es bastante, al menos para mí, con el tiempo que yo dispongo. Tengo mucha tarea con la escuela, programo demasiado, soy muy adicto a programar y esas cosas, y tengo mucha tarea sobre eso. Me gusta, entonces lo único que me alcanza el tiempo para hacer directos, no para grabar videos. Por ahora voy a subir algunos gameplay de Geometry Dash. Dije que no iba a subir Geometry Dash al canal principal Pero lo necesito hacer ya, hizo contenido Y bueno, además Geometry Dash también es uno de mis juegos favoritos, me gusta bastante El destino del canal será el siguiente, subiré uno o dos videos al mes eh, Si me siento con las ganas podré subir hasta 8 videos al mes, o sea dos videos a la semana Ok si es que me siento con la motivación si yo no me siento con la motivación suficiente no haré dos videos a la semana y simplemente haré uno o dos videos o simplemente no subiré videos en todo en todo el mes sé que volví a youtube quiero ponerme las pilas con esto porque me gusta no quiero ser youtuber lo dice la descripción de mi canal simplemente quiero divertir a la gente y sé que lo logro a veces pero necesito ser constante no lo siento como una obligación sino como algo mío no siento que si lo hago proyectos futuros los podré contar eh, más adelante okay, en algunos años y me beneficiaría bastante que la gente me conozca porque se vienen cosas bastante buenas pero nada yo creo que lo voy a dejar por acá nos vemos en un siguiente video que será no sé no sé cuándo ya pronto, pronto, pronto. Eh, estoy grabando una serie de Minecraft Hardcore. Eh, que la empecé a grabar hace tres meses. Y todavía no terminé ni el primer episodio. Pero nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Visiten la Nerd List, que Está en la descripción. Y nos vemos. En el próximo video. Bye, bye.